Chau amigos, de físimas Pero el giorno de hoy, un allenamiento para el abdomen. Hoy vamos a, a marcar el abdomen. Vamos a, a lachar ese abdomen como revista, como un esbero esportivo. Pero el giorno de hoy, habíamos bisogno de, de un peso. Puede ser guarda He portado con esta bolsa que pesa 3 kilos 3 kilos He portado con esta rotela. Si tú no hay la rotela, no te preocupes, porque voy a hacer 6 ejercicios. 6 ejercicios. Sino el de la rotela lo puedes saltar, lo puedes no puedes, puedes hacer el plan, si no hay la rotela falla un poquito de plan y todo a posto vamos a hacer puestos ejercicios eh, qué método usamos, vamos a hacer el método Tabata 30 segundos con 10 segundos de recupero tosto, tosto, tosto no dimentiquemos que para el abdomen habíamos bisogno de una sana y correcta alimentación aunque a finales ejercicio aeróbico ¿cuál ejercicio aeróbico? Te piace correr, te piace notar, te piace montar en bicicleta, caminar el lungo. Importante, ejercicio aeróbico y una sana y correcta alimentación. Cosí vamos a lograr que nuestro abdomen sea siempre definido. Ok. Si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va, no se pierde tiempo, no se pierde tiempo. Ok, cerco mi timer, mi timer, mi timer, mi timer. <risa> Serán chicos ejercicios, chicos ejercicios. Pues esto lo repito, tres volte, lo repito, tres volte, tres volte, tres volte, tres volte, tres volte, cosí. Ta, ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Duro! Ok, prepárate, prepárate. Cerco mi timer, vádalo, acá mi timer, mi timer, mi timer. Imposto, impuesto el timer. Aproximadamente, puesto dura. 12 minutos, 12 minutos. Ogni ejercicio lo repito 3 volte. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Tutti a terra, tierra, aterra tierra A, tierra, a, tierra, a, tierra. a tierra con el tapetino. A terra, a tierra, tierra. Prepárate, prepárate. Andiamo prima a tierra 3, 2, 1, via. aspetta la señal, aspetta la señal. Primo ejercicio Toca punta, punta, punta, directo, guarda un punto fiso. Ta, ta, ta, ta. <ríe> continua, continua. Ta, toca, toca, toca. Perfecto, perfecto, perfecto. Nuevamente el esteso ejercicio, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Oh, oh, oh. Toca, toca, toca, toca, tócalo, tócalo. ¿Cómo me llamo yo? Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. Toca, toca. Toca. Perfecto. Pues este ejercicio me da me da andar en dietro. Adesso yo me hago pliomanti. Nuevamente. Último. Último. Toca. Último. Toca. Toca. Toca Tócalo. Abdomen Ok. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer plan, plan, plan. Doppia plan, doppia plan. Doppia plan. Posiciones. Uno, dos, tres, cuatro y e toco avanti, 1, 2, 3, 4, torno nuevamente, 1, 2, 3, 4, y scendo, toco avanti, 1, 2, 3, 4, su, su, su, su, su, 1, 2, 3, 4, y Madre de Dios, Madre de Dios, se siente el abdomen. Nuevamente, nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Piano, piano, piano, piano. Ellendo. Uno, dos, tres, cuatro. Su, su, su. Ta, ta, ta. Uno, dos, tres, cuatro. Lento, lento, lento. Ok. Uno. Tres. Cuatro. Ta, ta, ta, ta, ta. Vamos. Ay. Abdomen. El costo. El costo de la belleza. El costo de la salud. Vamos. Okay. Nuevamente, nuevamente. Tábata, tábata, tábata de abdomen. Ta, ta, ta. siendo Uno. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, echengo, toco, 1, 4, salgo, toco, toco, ah, ah, ah, ah, muy bien, vamos a aprender el peso, el peso, el peso, el peso. Aquí, un manubrio lo no que tú voy. No. Dietro, dietro, dietro. Salgo. Salgo. Salgo. ta Salgo. ta punto un punto fiso ta Ta. Sí. Si. Ta. Sí. Si. Ta. Okay. Tú puedes usar 10 kilos. Puedes usar anche el catebel. Está. Está. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. <ríe> dos vueltas en plus. Dos vueltas, dos vueltas. Ok. Dima. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah! Ah! Sí. Sí. Fuerza. Andiamo. Da. Dai. Sí. Tu riesces. Concéntrate en el abdomen. Ah. Sí. Ok. Vamos a jugarle con la rotela. Con la rotela. El matador. El matador. Donde va, yendo da. Da. Da. Da. nuevamente, da. Da. Uh. vamos, vamos, vamos, ta, uh. uh. uh. uh. uh. uh. sí se va, se va, se va. Uh. Ay, ay, ay, ay. No se mola más. Fa fatiga, fatiga, fatiga, fatiga. los fácil no te porta bien Dai, dai, dai, dai. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Uh. Uh, ah, fuerza, fuerza, fuerza. Uh, uh, uh, ah, fuerza, fuerza, fuerza. Uh, ok, el último, el último. Fachamos una modifica. facciamo un po de directo Una modifica. Guardate, guardate. Uno. Uh, uh. Echando, giro, giro, giro, giro. Ah, ah, en eso, en eso, en eso ah, ah, ah, giro de la ah, de frente, de frente de frente uh, ah, ah, giro, giro, giro, giro ok, perfecto el último Vamos a... Plan, plan, plan de lato, plan de lato, plan de lato. Plan de lato, mándalo guá. va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah. Ginocchio, gomito, toca ginocchio tra, tra, girovita, tra. Tra, tra, tra, se, se, se, cambio de lado cambio de lado cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, Tra C C C C C C cambio de lato Vamos a hacerlo, piu, piu fuerte, piu fuerte. Su, su. Su. su. Da. Toca solamente. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Vamos. Toca. Toca. Toca. Toca. Sí. Sí. Sí. Uf. ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, resiste! madre de dios, Bueno, me ha faltado morir, Bueno, me ha faltado morir, eh. vamos, dai, uno, ta, ta, ta, ta, Ah. ta, Forza, vamos, no mola, no mola, no mola. Ah. Forza, sí, sí. Ah. ah. Oh. Madonna, Madonna, vamos a hacer una modifica. Vamos a meter la mano dietro, la mano dietro. Meto, meto, meto, meto. Abro, tra, abro, tra. Abro, Tra. abro, Tren. no te dimenticarte, descríbete de sí. al canal, oh. último esfuerzo, último esfuerzo. Sí. Me meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto. Ok, ok, hayamos finito, hayamos finito. No identificarte de hacer de ejercicios heroicos, una sana y correcta alimentación. Cosí vas a ver grandísimos resultados y veloce. De cuore Pablo. Y si ancora no te has inscrito, inscríbete a este